Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper preguntado en las redes sociales que no es más que el melasma o las manchas que te pueden salir en el rostro. Siempre me preguntan, bueno, tengo manchitas, ¿cómo puedo hacer? Tengo tal pigmentación, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de qué lo origina, por qué te aparece, cómo prevenirlo, qué puedes hacer de tratamientos en general para poder ir viendo cómo desaparecer estas manchas de tu piel. Como norma general, piensa en el melasma como aquellas manchas que te salen debido a una hiperpigmentación de tu piel. Esto puede causarse por diferentes factores. Cambios hormonales, por ejemplo, cuando estás embarazada o estás en el periodo de lactancia, tienes una, una alteración hormonal en tu piel y esto tiende a hacer mucha más mancha en lo que puede ser tu rostro o, por ejemplo, si tuvieses algún tipo de enfermedad tiroidea. También eres mucho más propenso a tener manchas en la piel. Otro de los factores puede ser tu misma genética. Que tengas algún tipo de predisposición que tus melanocitos sean mucho más activos que el resto de la población. Y tiendes a tener muchas más manchas. En ocasiones las manchas se pueden confundir con pecas. Y decir, no, es que yo soy muy pecosa. Sí, sí. Puede ser muy pecoso, pero debajo de esas pecas también tener manchas debido a la exposición solar. Básicamente sería exposición solar que tienes de la piel más algún tipo de cambio hormonal o de predisposición genética. Esos serían los factores que hacen que aparezcan las manchas en tu piel. Estas manchas pueden ocasionar un efecto de envejecimiento en la piel. Pueden darte un look como mucho más envejecido de tu piel. Y adicionalmente, en ocasiones no son bonitas a nivel estético. Entonces, por eso es que son una, un tratamiento que hay que seguir y que hay que ir removiendo. Como tratamientos fundamentales existen dos formas de actuar. O bien, eliminamos o atenuamos lo que es la producción del pigmento o bien hacemos renovación de las capas celulares y de esta manera la piel que va saliendo por debajo sale sin manchas y eh, tienes el mismo efecto. Al atenuar los melanocitos o aquellos eh, factores que tengas de eh, propensos a que te hagan las manchas, también se va a parar esto de la producción de las manchas. Estas manchas te pueden salir como paño también, son también las más paño te pueden salir en forma de parches de bloques a nivel de las mejillas, del cuello de la zona del bigote te pueden salir como puntos yo tengo, son las que son de puntos y se camuflajean con lo que es de la parte de las pecas, entonces así como confuso, son pecas, son manchas, son manchas y son pecas Debajo de mis pecas también tengo manchas, pero las mías, mi melasma es de puntos Y no de parches completos O pueden ser de zonas, por ejemplo las embarazadas es un caso muy típico Típico que ves una embarazada que eh, tiene una mancha que le sale aquí o en alguna parte en particular Y esa es una mancha, una hiperpigmentación que le ha salido debido al cambio hormonal que tuvo como te decía, existen dos formas de tratar el melasma, una va a ser mediante atenuación de los melanocitos, otra va a ser mediante remover las capas de, la, de las células de la piel. Vamos a entrar más a detalle en cuanto a los químicos que puedes utilizar y algunos van a ser inhibidores de los melanocitos y algunos van a ser exfoliantes o removedores de piel. Pero que sepas que adicionalmente esto te lo debería ver un dermatólogo a profundidad para poder evaluar tu caso. Porque dependiendo de la profundidad de la mancha también podrían utilizar algunos métodos como puede ser el láser o eh, como pueden ser peeling químicos de cabina que, es, que se utilicen en centros estéticos o preferiblemente con dermatólogos para poder ir arrastrando estas manchas de manera paulatina y que sea un tratamiento mucho más profundo que lo que vas a tener de mantenimiento en tu casa pues sin más a continuación los tratamientos que puedes utilizar en casa y que son sustancias que te van a ayudar a ir atenuando estas manchas para comenzar tenemos los retinoides que saben que es una de mis sustancias favoritas los retinoides como les dije en mi video de retinoides son sustancias que son queratolíticas es decir que van a eliminar las capas superficiales de la piel dejando así capas nuevas sin ningún tipo de mancha adicionalmente te ayudan con el colágeno y la elastina uno de ellos y y el más popular es la tretinoína, que es bajo prescripción médica y es lo que es el ácido retinoico, que es 10 veces más fuerte de lo que tenemos aquí como retinol. El retinol es el que conseguimos de venta de prescripción libre, pero tiene una excepción, que si estás embarazada o estás lactando no lo puedes dar. Y por eso puedes utilizar bacuquiol en este caso, que te beneficias de los mismos beneficios que tiene el retinol, pero sin ser peligroso a nivel de lactancia. Como ejemplos, ya te había dicho que la tretinoína es bajo prescripción médica, así que consulta a tu dermatólogo. Y en cuanto al retinol, que a mí me gusta, uno de los ejemplos que más he dado es este de retinol B3 de la Roche-Posay, que tiene niacinamida y calma muchísimo la piel, está genial por esto. Y como Bakuchiol tienes el de Medic Aid, que adicionalmente contiene péptidos, que van a ayudarte con la aportación de colágeno y elastina para tu piel. Esta es una excelente opción. Vamos con la hidroquinona y como te dije en un principio hay sustancias que son inhibidoras de la actividad de los melanocitos. Pues la hidroquinona es una de ellas y por eso es que están utilizada cuando tenemos problemas de manchas en la piel. Esta también debe ser prescrita por un dermatólogo y te deben dar las condiciones de escalado y desescalado de la misma para evitar lo llamado defecto rebote que es muy común cuando utilizas hidroquinona y siempre con protección solar. Vamos con otra de las moléculas muy famosas en tratamiento de manchas y es el ácido tranexámico que está muy de moda últimamente porque actúa mediante diferentes vías. Primero actúa inhibiendo los melanocitos para que se produzcan esas manchas y actúa también a nivel de los queratinocitos que también convierten esa melanina en manchas. Otra de las opciones que tienes con el ácido tranexámico son la de SkinCeuticals, la de Cesderma y la de Inkey List. Las tres son formulaciones que tienen el ácido tranexámico son muy buenas y adicionalmente la de Césderma te viene con ácido acelaico que lo vamos a ver un poco más adelante que combina este poder despigmentante de estas dos moléculas. Vamos con dos sustancias que aclaran por así decirlo, la piel, o son definidas así, que es el ácido acelaico y el ácido cógico. El ácido cógico va a actuar mediante la inhibición de la enzima tirosinasa, que es la que se encarga de regular la melanina, mientras que el ácido acelaico se actúa a nivel de la queratinización de tu piel y por eso es que también se utiliza muchísimo en procesos de rosácea y de acné. Dos opciones que me gustan muchísimo es esta que te comentaba del ácido acelaico contra anexámico de Sesderma y esta del ácido cógico también de sesderma. Ambas son muy buenas formulaciones y se deben utilizar, recuerda, siempre en la noche y al día siguiente mucha protección solar. Otra de las opciones que tienes para ir renovando las capas celulares de tu piel es hacer peeling, como te dije en un inicio, con ácidos tipo AHA, BHA, dentro de las cabinas estéticas o en tu centro con tu dermatólogo, que es la persona que te evaluará la piel de una mejor manera. De igual manera, si quieres profundizar sobre qué es un AHA y un BHA, te dejo el video de exfoliación que dejé hace unas semanas. Alfarbutina es otra de las sustancias que a mí me gusta muchísimo y que actúa como si fuese un exfoliación aunque no es una exfoliación como tal esto lo que va a hacer es ir renovando capas de tu piel y esta es una de las opciones que más me gusta la de The Ordinary al 2% que está muy muy buena Bueno y eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo que los hice con mucho cariño y mucho corazón y si tienen alguna duda la pueden dejar abajo en los comentarios y pues nada, nos vemos en el próximo video con más información. Hasta la próxima.